Y adelante, Joanny. Adelante. Vamos a ver qué tú nos tienes. Bien. Por la eh, sintonía. Esta está. vez continuamos la... desde el la... Distrito la... Municipal Antonio la... Guzmán Fernández, Aguayo, donde se llevan a cabo las elecciones extraordinarias municipales. Hasta esta hora de la tarde todo ha transcurrido con total normalidad. Eh, no ha sido registrado ningún tipo de incidente y se habla de que las votaciones iniciaron a la hora justa de estas tempranas horas de este domingo 15 de marzo. Vamos a conversar con algunos presidentes del Colegio Electoral 068 que funciona en la Escuela Otacilio A de Peña Paez, precisamente con el presidente de este colegio electoral. Muy buenas tardes. En relación al proceso, ¿cómo ha transcurrido a esta hora de la tarde? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando en conjunto, que es lo más, lo más importante que podemos hacer entre todos. Eh, no ha habido ningún problema, inconvenientes, nada. Todo marcha según lo estipulado. Eh, en relación a los escáneres que está utilizando la Junta, ¿ha presentado alguna dificultad o fue fácil realizar el boletín cero como está establecido? Bueno, sí, yo creo que aunque eh, ayer estuvimos aquí, se hizo el, el, el trabajo, se hizo eh, lo que debía hacerse. O sea, la muchacha que trabajó con nosotros, sí, eh, salieron la, la, la, la, eh, las copias que había que hacer para eh, trabajar hoy. La cantidad, la cantidad de personas que han acudido a votar, en comparación con otros procesos que se han celebrado, ¿ha sido equilibrado, ha disminuido o ha aumentado en, en consideración con la población que viene a votar? Más o menos ha sido equilibrado. O sea, me parece que aquí hay, me dijeron por ahí que había, que se votaban como 370 y lo más va, va eh, en consonancia a ese, a ese número. O sea que vamos bien hasta ahora. Muchísimas gracias. y escucharon la declaración del presidente de este colegio electoral, repito, ubicado en la Escuela Otacilio A. de Peña Paez, del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayográ. Al parecer, según lo, lo podemos palpar en la urna, hay uno un grupo considerable de ciudadanos que ya han ejercido su derecho al voto, aunque... Hay que destacar que a esta hora de la tarde, dentro del recinto de votación, no hay muchos ciudadanos haciendo fila para ejercer su derecho al voto. Es la. La declaración colectiva que hay en muchos recintos electorales donde se ha resaltado la poca asistencia de los votantes y ya a las 3 de la tarde es el mismo sentir colectivo en muchos recintos electorales. A ustedes invitarle a que continúen en esta transmisión especial a través de Telenor y todas sus frecuencias. Siguiendo paso a paso lo que son las elecciones extraordinarias municipales. Regreso con ustedes. Gracias a Giovanni Paulino desde el proyecto de Antonio Guzmán, mejor conocido como Aguayo.